Lovecraft, uno de los escritores de horror cósmico del siglo XX más grande de la historia, tiene hoy como tributo un café al oriente de la Ciudad de México, con la iconografía de su literatura, dando como resultado una experiencia visual y gastronómica. Eh, ¿en algún... Eh, pensamos que bueno pues había muchas cafeterías pero no había ninguna cafetería temática particularmente de Lovecraft ni del horror cósmico ni mucho menos y cuando estábamos pensando cómo tendría que verse bueno pues de repente los monstruos de Lovecraft son bastante abigarrados ¿no? eh, muy rebuscados llenos de tentáculos y cosas eh, eh, gigantescas y demás ¿no? entonces pensamos que eh, lo mejor sería que representamos un lugar en donde Lovecraft podría llegar a sentarse, tomar té, tomar café y leer, leer su obra. En Lorenzo Botturini, 1325, esquina Colonia del Parque, los monstruos de la obra literaria de Howard Phillips Lovecraft cobran vida en forma de pastelillos que vienen acompañados de distintas variedades de cerveza artesanal. La idea es, no es simplemente que vengas y te tomes un café, sino que literalmente te comas a Cthulhu te comas a Saktot, te comas a cualquiera de los monstruos, de los dioses que él inventó. Los postres que ofrece este café son elaborados por Pandaglan, creadores de diseños exclusivos de Cthulhu, herejes, mantecráneos y fridas. Siempre espacios como este son, son importantes porque son espacios de, de búsqueda, ¿no? son espacios culturales, o sea, no se trata simplemente de ir a tomar café y comer, sino se trata de reunir a una comunidad en torno a un autor, y de esta manera pues que se puedan generar las discusiones, que se genera, pueden generar los espacios en donde la gente conviva. Entonces lo que estamos buscando es crear precisamente una comunidad ¿no? Entonces estamos ubicados al oriente de la ciudad. La oferta cultural por acá también es bastante limitada, estamos poniendo un granito de arena precisamente porque, porque nos interesa fomentar este intercambio cultural que es importantísimo para, para el desarrollo armónico de la ciudad. Además de una experiencia literaria, el Café Lovecraft Ofrece círculos de lectura, proyecciones, presentaciones de libros, catas de cervezas y postres en fechas futuras. Además, lo interesante de esto es que eh, pues es un lugar en donde van a encontrar un espacio también eh, para los niños, ¿no? porque si bien se trata de una cafetería, es una cafetería temática, pues es bastante... Eh, eh, es, es, es, somos kid-friendly, ¿no? y entonces nos encantan los niños y pueden venir con toda la familia. Con información e imágenes de Montserrat Tornelas, Notimex.